Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Ashley Pintora, Alola. todos, seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke, vamos a seguir con el capítulo, venga Nos había dicho Kukui que nos esperaba afuera porque nos teníamos que ir a la romería Venga Ashley Pintora, date, date más aire chico. si fuera un Pokémon te usaría eh, te usaría el, el movimiento de agilidad, jajajaja ja, ja, ja. Qué malo, chiste malaco pues nada, vamos hacia donde está yendo Kukui, que es para acá. Ruta 1. Por aquí. Cuando estás en la hierba alta, puedes hacerte un Pokémon salvaje en cualquier momento. Como ya eres entrenador, podrás combatir, eh, combatir y defenderte junto con tu roulette. Lo que es más... Incluso serás capaz de capturar esos mismos Pokémon salvajes. Atiende bien, que voy a explicarte lo que hay que hacer para atrapar un Pokémon salvaje. No por Dios! Esto me lo quiero pasar. <risa> Tiempo innecesario... ¡Mira un piki piki piki piki piki piki Bueno, Kukui, si en algún momento peleo contra él, pues tendrá un Rockruff. <risas> Ay, sí, vale Y ahora usas una Pokéball, ¿verdad? es magic <risas> ¿Cómo puedo saber eso? Venga, hombre Dos, tres ¡Y capturado! ¡Yuhu! ¡Nunca lo he probado! Pikipek atrapado. ¡Perfecto! Muy bien. Cucuy. Ya me has enseñado cómo se hace. Gracias por perder dos minutos de mi tiempo. Alejop. Los Pokémon salvajes pueden llegar a atacar a las personas, pero si los capturas se convertirán en tus fieles aliados. Así podrás criarlos y verlos crecer. Si tus Pokémon se debilitan, es mejor que los lleves a casa para que se descanse. Hablan con tu madre. Ella sabrá qué hacer para que vuelvan a estar sanotes. ¡Oh, sanotes! Otra opción es utilizar la, una poción para recuperar sus PS. Mira, aquí te regalo unas cuantas pokeballs y unas pociones para que empieces con buen pie. Estas pociones las puedo utilizar, ¿eh? Es parte del nuslo. ¿Vale? ¡Cinco pociones! Vale, ya puedes aprender tu camino hacia Pueblo Lili. Y cuida bien de tu Rowlet, ¿Vale? Tan, tan. ¡Uy! ¿Me vuelvo a primer Pokémon? ¡Primer Pokémon! Un Pikipek, seguro ¡Lo sabía! I know it Y es hembra mm. A ver, como es volador, follaje no le va a hacer mucho Y placaje puede que sí Pero como está a nivel 3, venga, vamos a intentarlo Si me lo cargo ya me jodí ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! <ríe> vale. Mm. Eh. <ríe> ¿Follaje? Y Pokegol, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No me mate, santo! <ríe> Empezaría muy mal el ¿qué? bolsa pokeball y para adelante. ¿Qué nombre le puedo dar a Pikipek? Ti ti ti ti. Bueno. Esto. Tres. Bien, tengo a Pikipek. Pues mira, siempre eh... Que me sale una chica, tengo problemas, ¿eh? Porque tengo, conozco más chicos que chicas. Entonces, bueno. El Pikipek este se va a llamar... Vale, se va a llamar Tennessee. Porque ella siempre quiere tener un Pokémon en, en mis nublos, así que Tennessee. Tennessee. Para el equipo. ¿Y para dónde voy yo? Para mi casa a curar. Así que paro la grabación y enseguida estoy aquí. Bueno, ya he ido a casita. Como pueden ver, solamente tengo a Anto y a Tennessee. Vamos a poner a Tennessee a la primera. así. ¡Saca! Por si peleamos, pues para que vaya cogiendo un poco de, de nivel. Mierda. <risa> Pelea. Es posible que alguno de mis Pokémon muera. <risa> Un Pikipek. Mm. Como sea mayor nivel que tenés y la cagué. Bueno, mismo nivel. Vamos a usar. Picotazo que dice que es eficaz. Guía. Yeah. Párate por ahí ¡No! ¿Por qué atacó antes primero? Antes primero Hola, porque qué atacó él primero? Era la pregunta Vamos a cambiar de Pokémon Y metemos a Anto que Por cierto, todavía no he mirado bien la habilidad que tiene Rowlet ¿Eh? ¿Gruñido? Nada Vamos a luchar y les hincamos un placaje y adiós PikiPec. Dice cuidar. O sea, puedo usar cuidar al mismo tiempo que peleo. Mientras peleo. Se puedes cuidar a tus Pokémon. No, repa no, repa no repares el mismo... No repares en mimos y verás cómo lleváis mejor. Dales poke, pokeabas a tus Pokémon. Alimenta a tus Pokémon con las pokeabas que consigas en la cafetería del centro Pokémon. Les encanta. Los combates afectan a los Pokémon. Cuando se ensucien, por ejemplo, usa objetos para acicalarlos y dejarlos como nuevos. También dispone de medicina para curarlos del envenenamiento o la parálisis. Puedes cuidar de todos tus Pokémon. Verás que cuanto mejor se lleven contigo, más aumentará su rendimiento en combate. No descuides a tus amigos. Vale. Voy a ponerle un poquito de esto y vamos a limpiarlo por aquí No ¿Qué coño tiene entonces? Cura los problemas de estado Así cara los Pokémon Y yo creo que es esto lo que tengo que hacer, ¿no? ¡Ay, qué cosas más bonitas! Yo no sabía que se podía hacer esto Bienvenidos a... Eh, ¿Cómo era? Eh, dos. <risa> en fin Ah, le puedo dar porque esto. Nada, no le voy a dar nada. Bueno, sí, vamos a darle una Tennessee, venga. De este rojito. ¡Comer! Vale. Vamos a irnos al final. Mmm, ¡Qué guay! Cambiamos. ¡Qué guay! Roulette ¡Qué día, Anto! Hola, Anto. Vamos a quererte un pisco, ¿vale? Estás limpito, ¿no? Pero vamos a quererte un poco. A, a, a Anto le damos el esto verde. Os me quiere. Me quiere. Madora. <ríe> vale, ya está. Vámonos. No, no, que me marcho. Adiós. Venga, vámonos. <ríe> que te voy a curarle... Curar los Pokémon a casa de mi madre <ríe> Bueno, primero vamos a coger esto Una poción Y nada, después volvemos a estar aquí Voy a casa de mi madre Bueno, seguimos donde lo habíamos dejado Vámonos por aquí Combate Combate contra el entrenadorcillo Venga Mira Ya yeah. Chiu Chú, épico. <ríe> Vamos a pelear contra él. Dice, cuando la mirada de dos entrenadores se cruzan, comienza el combate. Luis. Mira, Luigi. Un ratatalola. Vamos, Tennessee. You can están al mismo nivel. Tennessee utiliza picotazo. Decía L más A para no sé qué. Left, right. Coño. Mm. Va a ser que vamos a usar a Anto. Hmm. O sea, no te lo ibas a cargar sobre la marcha, ¿no? Hijo de pichi. Dice L, left. Majá para información. Vale, pues yo creo que le voy a usar follaje. Al amigo ratata. Y chao. Tennessee pal cuatro. ¡Ah! He perdido, pero mi corazón lata mil por hora. Bien. Digamos que está siendo más difícil de lo normal, ¿eh? Y Tennessee, sí, porque vamos, porque no, no aguanta un golpe la pobre. A ver, 8816, pues nada. Otra vez a curarme a casa. Hasta luego. Pues nada, ya hemos llegado de casa. Vamos a seguir por aquí. A ver qué hay. No hay objetos. ¡Uy! ¡Una entrenadora! Y desde lejos, ¿eh? Te voy a enseñar lo bien que me llevo con mi hermanita. Somos y carne ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Perdona? ¿Qué hermana tienes tú? Úrsula. A ver qué tiene Úrsula. Tiene un Pokémon que es un Caterpie. ¡Oh, qué bien! Por cierto, mmm, Tennessee subió un nivel... Porque de camino a casa me encontré con dos Caterpies y no quise desaprovechar esa oportunidad. Así que, súper eficaz el picotazo. ¡Adiós, caterpie, ¡Nos vimos! Bien, no tengo ir a mi casa a curarme. Vamos a ir a coger... Este. Esta Pokéball... ¡Uh! Una Pokéball, dentro de una Pokéball <risa> A ver, ¿qué más hay? Uy, ahí hay un objeto Ruta 1 Por aquí creo que no se puede ir <risa> Por si algo me lo hacía dudar A ver, la Pokéball estaba por aquí Un antídoto, bien, no está mal Dame cosas, dame cosas Oye, oye Que el Festival del Pueblo Lily está a punto de empezar Vamos, corre Eso significa que no es por aquí <ríe> A ver Pista de entrenadores Sí, sí A ver, ¿cómo llegar hasta ahí sin que me salgan? Sin que me coman los Pokémon Una poción Ya que estoy por aquí Investigo un pisco más Ey <ríe> Podría haber llegado sin cruzarme Venga, vamos a pelear contra el niño Hola, niño ¡Eh! ¡Enfréntate a mí! Que sí, mi niño, yo te enfrento contra ti ¿Qué problema hay? Preescolar Ricky te desafía Me voy a sentir un abusón, ¿no? Venga, Tennessee Tú puedes Es un jungo por cierto, Jungo, ¿qué qué tipo era? <risa> no me acuerdo. ¿Tierra? ¿Normal? Solo normal. Bueno, En esta época del juego casi todos los ataques son normales, así que... Pff, fíjate tú. Jungo fuera. Tenecil se lo ha cargado. Y se vamos a cuidar. Ya no te junto, eres demasiado fuerte. Bueno, voy a cuidar un poquito al Pokémon y enseguida vuelvo Bueno, ya está cur ya está así calado el, la Tennessee Como pueden ver Sí, están. todo igual, no los he ido ni a curar Porque creo que ya no me toca pelear contra nadie más Ni veo más objetos Sí, ahí hay uno ¡Uah! Pero me va a tocar pelear y no me da la gana, eh Venga, sí, venga Voy a pelear dos veces para conseguir ese objeto. Bien, bueno. Si son caterpillos que me salen, no hay problema. Venga, Tennessee. Piki piqui piqui piqui piqui. Hazle un picotazo. Claro que yes. Vamos corriendo antes de que nos salga otro. Antiparalizador. ¡Uy! <ríe> otro combate. Caterpie, Caterpie. ¿Eh? ¡Ay, un Grooving! Dios, me hubiese gustado tenerlo. Pero me de un Vigabolt. Un bicho eléctrico está muy guay. Porque... O sea, tiene algo contra un... Una de sus debilidades, que es el, el tipo volador. Está muy guay. Por el momento me lo puedo cargar un poco sencillo. Y Tennessee subió al 6. Vamos a acicalar también a Tennessee un poquito. Ah, ¿Ya no me deja? Pues nada, voy a acicalarla un momentito. Bueno, pues lo que veo es o detrás o tras el combate o nunca. Así que... Pasamos. A pelear otra vez. ¡Contra un Metapod! ¡Wow! Dios, un Metapod a estas alturas. Estamos empezando, hijo mío. Bueno, Metapod no creo que utilice placaje, Solamente utilizará robustez. Así que... Pa'lante, Pikipek. Que diga Tennessee Fortaleza Robustez, madre mía eh, Vale, fortaleza <ríe> Uy, por lo que veo Hay un más Cerca del Pokémon luego, luego investigaré el porque A ver, ¿qué es eso? Bueno Vamos a salir ya de la hierba, por favor Que se va a morir Tennessee Bueno, más animación Así que lo que dure Ahí está, la romería. No, es el pueblo. Hay mucha gente ahí. Ahí viene Kukui. No, el Cajuna. Yo no me acuerdo cómo se llama. caudán La región de Alola está formada por cuatro islas. <ríe> Mi archipiélago tiene siete, Caudan. Tiene siete. Y en cada una de ellas mora un Pokémon único. Un espíritu y guardián. Este, ese es el principal motivo por el que celebramos este festival. Para honrar al espíritu guardián y mostrarle nuestro agradecimiento, pues siempre vela por nosotros y nos protege. Lo cierto es que eso del festival suena muy grandilocuente. Madre mía, qué palabra, qué palabreja. Pero no se trata más que de una pequeña fiesta de pueblo. Nos reunimos todos para festejar y pasarlo en grande nada más. Para beber, roncito para arriba, roncito para abajo. A ver, tú Lo cierto es que eso es el festival Bueno, sí No me vas a dar nada Uff Uf. Pueblo Lily. No me vas a dar nada Si no me das nada Te puedes ir por ahí, ¿eh? No sé lo que hace el Rockstro. Vamos a entrar en esta casa Ahora que lo pienso es normal que, que Cucuy entre por la puerta sin ser invitado, porque yo también entro por la puerta sin ser invitado, así que tiene todo el sentido del mundo. <risa> no ni toco la puerta ni nada, entro y punto, es mi casa. Fuera, ya está. Pues como queda poquito tiempo, vamos a investigar también esta casa antes de llegar hasta donde está aquel, donde está Tilo. Y por último ya veremos qué hacemos con Tilo. Ah. Voy a revisar las papeleras, que siempre se me olvida, yo tengo que revisar... Estamos en un newslock Así que hablar con toda la gente y revisar las papeleras y todo lo que se pueda de las casas. Y revisamos esta casa, por si acaso hay algo. ¿Tú me vas a dar algo? Me dijo a Lola, punto. Bueno, nos vemos. Las teles no las voy a encender porque... Cada vez que enciendo una tele me cuenta una historia que me da reparo escucharla. Me cansa. Bueno, lo más probable es que tenga que ir a hablar contigo, así que lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a guardar y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Alola, amigos! ¡Hasta otra! ¡Adiós!